La aplicación del botón del pánico funcionará también en Tarija. Iniciarán con su aplicación en tres municipios. La Policía Departamental de Tarija dio a conocer el funcionamiento de la aplicación botón de pánico, que tiene como fin auxiliar a la mujer que está sufriendo algún tipo de violencia. Este mecanismo de seguridad será implementado en los municipios de Cercado, Uriondo y San Lorenzo. Es una herramienta importante que ponemos a disposición de todas aquellas mujeres que se sienten eh, desprotegidas. Es un programa que vamos a socializarlo en todos los, los, eh, los niveles, en todos los barrios eh, donde podamos llegar, universidades, etcétera. Esta aplicación puede ser descargada de forma gratuita y tiene la opción de apretar el botón rojo que alerta a la policía sobre cualquier hecho de violencia. Una vez que nos registramos los datos personales, la policía verifica que nuestros datos sean reales, se comunica con el usuario... ...y habilita al usuario para que pueda solicitar ayuda. Una vez que el usuario presiona el botón rojo de pánico... ...lo que hace es enviar una alerta, una señal... ...donde nos permite a través de la tecnología rastrear al usuario. Esta aplicación por el momento está desarrollada para dispositivos Android... Eh, ...lo que estamos llegando más o menos a un 80% del mercado tarijeño... Es así que para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia, la ve pidió a las autoridades departamentales otorgar más motorizados para poder garantizar este servicio de seguridad. Necesitamos vehículos para responder a este a este, a este botón de pánico. No podemos confiarnos en que los vehículos de repatrullas van a estar pendientes de esto. Entonces La ve tiene que contar con su parque automotor propio.